¿Te imaginas un todo incluido en tu factura de la luz? En Gana Energía, asumimos el coste del tope del gas de tu recibo. Mantenemos tu factura a salvo de las subidas en el precio de la luz para que ahorres cada mes. Pide ya tu cita y pásate a eléctrica barata y transparente.